Estoy haciendo lo que me recomendó mi sobrina hacer una lista y después voy a pillar a la vista. Y fin próximo... um, um, Hoy día es uno de esos días donde. Tengo ganas de no hacer el vlog Es como que siento que no tengo nada que hablar No tengo nada que hacer Y no tengo energía tampoco Para crear un panorama Para que sea como Drenido para compartirlo con ustedes Y me he dado cuenta que eso pasa Porque hay gente Que puede hacer como Pasar de una tarea a otra muy rápido Y eso es como puta, Es lo mejor, es lo mejor Si tú puedes hacer eso puta la zorra de envidio Porque yo no puedo hacerlo A mí... Una tarea me drena energía, me, me enfrento a la siguiente tarea como con la energía más abajo, más mermado. Entonces, tienen que ver como... Mm, eh, las, las administro la energía tal vez. No sé, estoy, estoy buscando un, el porqué para poder arreglarlo mientras he encontrado esta forma de poner el rock y, y grabar. Funciona, pero aún así, la inercia es mucho más grande para romperla. Eso, son, no sé, son como van a ser las 6 de la tarde y recién estoy grabando algo, pero me acordé que estábamos en la casa de mis viejos y tengo un, un entre comillas, un par de tesoros que no están muy bien cuidados quiero mostrárselo. Macintosh Plus Es el año Pero esto lo que me ha da dado la atención Le iba a una pila Aquí Vamos no sé a ver qué Está el cable Teléfono, impresora Sonido, el mouse Cacha la entrada, el mouse Es un Macintosh SD30 este es de 88 Pequeñines Cuando tenga auto no voy a llevar a Santiago Pero por ahora Tengo que dejarlo acá todavía día voy a venir a cachurear. A ver qué me puede servir Ya es hora de Empezar a ordenar las cosas Así que Sacaré mi inventario Para que asegurarme Que no se me quede nada Descubro La ropa interior, los dos cargadores Pila Tarjeto CD Calelay está con el computador El calor no está guardado El sol está guardado El está en el baño computador La llave de Santiago está, la tengo en el, en el bolsillo Las llaves de Valparaíso están guardadas El trípode está con la cámara Y el pijama ya está guardado Chao. Ay, hermano, chao ¿Por qué voy a salir en el vlog sin pijama? En todos los vlogs salgo con pijama Gracias por todo ah. Te quiero mucho Yo ya. también ay, ay. Oh, que débil Es que te veo diferente, ¿por qué? No sé. Como que ya no veo... fuera su hijo dice. Claro, me veo... <risa> Se ve como grande Claro, como un, como, como un adulto, grande, como que no fuera mi hijo, ¿cachai? Mira, veo chiquitín veo. Es que, que tú me veís como guau. ¿Qué pasó guau? A lo que pasa es que como vivía conmigo, era mi niño, mi niño, mi niño, y ahora es como sepa, sí, Ahora pasó de, de ser... Llamé un nenuco y es un Max Steel. Yeah. <risa> Max Steel, Max Steel buscando pegas sí. Ah, de editar un poquito en el